Bueno, pues compadre, por eso yo creo que voy a votar voy, voy a prueba, yo creo. Si uno tampoco, bueno. A... Sí, pues Claudito, si sí. aquellas cosas son como de, de... Así se hacen así o así. No, no hay punto. Me estoy medio perdido donde dónde está la calle que teníamos que cruzar hoy tenemos que ir por esa por la que está por ahí. <risa> <risa> Pero Claudito, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estoy riendo tanto, compadre? ¡Puta! ¡Comparito! Ahí dice... ¡Ojalá te Y yo me río, <ríe> Alvarito Salas Alvarito Salas